¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy es un día diferente porque no estamos en Viña, sino hemos venido a la playa Maitencillo, que está como a una hora, una hora y cuarto de Viña. Hemos venido con toda la familia de Trego porque casi nunca salen de vacaciones, entonces han aprovechado de que hemos llegado aquí para nuestras vacaciones y pasar vacaciones juntos con ellos y con todos los chicos en la playa, así súper... Relax Y súper cool Así que quiero mostrarles el lugar donde nos estamos quedando Hoy ha sido el primer día que nos hemos quedado Desde anoche, de hecho Y mañana ya nos vamos en la noche O sea, serían dos, dos, dos noches que nos estamos quedando aquí A pesar de que es verano Hay un frío de porquería O sea, en verdad, hace mucho frío Y literalmente esta es la única cazaga que he traído Así que le estoy dando demasiado Me lo estoy poniendo todo el día Le voy a mostrar cómo se ve ahí La cabaña que tenemos para todos ahí están los chicos preparando la parrilla don pablo don pablo antonio con don trevor doña jacinta mentira doña fran y don putito Ah, mentira. y el don demonio Vamos a entrar, cabaña número 8. Para esta es la cabaña. Una una súper linda. Está la mami de Trevor preparando todo. Rápidamente, así sin vergüenzas, este es el baño de la cabaña, el cuarto principal, la maleta con toda la ropa. Y aquí arriba se suben a los, bueno, al cuarto, porque acá hay dos camas. Y aquí dos camas, y acá es donde estoy durmiendo yo. Y lo hermoso es la vista. Es hermosísimo. Y la verdad es que es bastante bueno estar aquí porque aparte de que todos nos relajamos se siente como unas verdaderas vacaciones porque estamos fuera del tráfico, fuera del estrés, etc. Y estamos aprovechando a mil el tiempo, por eso no he podido bloguear tanto como he querido. Así que les voy a mostrar bueno, lo que hagamos el resto del día hoy y mañana hasta que nos vayamos para que se pueda hacer como que un vlog más conciso y más, un poquito más largo de lo normal. Porque no sé si cuando subo este video ya he subido más videos, me imagino que sí porque ya los he grabado. Pero creo que no han salido tan como yo esperaba, así que espero poder eh, hacerlo mejor. Porque estar de vacaciones en verdad con... Y tener que estar con como con gente compartiendo, en verdad no me da ganas de bloguear porque estoy en ese momento compartiendo así que me van a tener que perdonar si es que en uno de los videos les prometí hacer muchos vlogs lo intento, lo he intentado, he intentado hacer muchos vlogs pero a veces no se puede así que bueno, espero que ustedes entiendan y ahora yo voy a ir abajo a ayudar con el asado, porque aquí se dice asado y no parrilla así que les voy a ir por ahí enseñando un par de palabras típicas chilenas y ahora no nos vamos a llenar de saco. Mira, voy a bajarte. Le apretan la mano. Termina. Sí, pero como no está ahí tú, perdiste Y ahora ellos son hermanos La comida lista Y no la, sí, la carne está allá que vaya No lo voy a levantar pero... Oh Qué rico Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente, yo soy Nicole para los que no me conocen y hoy día es un nuevo año porque de hecho estoy grabando el primero de enero del 2020 Y hemos venido a la una de la Luz así que les voy a mostrar un poquito de qué es y cómo se ve The fear is going through. It's always you. It's always you. It's always you. It's always you. It's always you. It's always you. Oh. It's always you. It's always you. Oh. Es una natural. ¿sí? Yo sabía que era agua. Ay, yo no sigo. sordo. Es que me pone el poto de arriba. Ay, mi maldita, mi maldita. ven. Coda, vamos. Quiere volverme. Están todos cochinos. <risa> no. Me dieron agua, me dieron agua Este es mi momento Llegó el momento <risa>